Quien quiere tocar? Sonando en la calle una estrella será Pero olvidado estás, que mal te va Patea las piedras sin más que esperar Seguimos golpeando Seguimos golpeando Eres un hombre joven, un hombre duro, gritas en la calle enfrente sangre en tu piel sin poder agitan tu bandera sin nada que temer seguimos golpeando seguimos golpeando sos un hombre viejo, lástima quedas. suplicas con tus ojos la paz sin llegar pero olvidado estás, que mal te va mejor que alguien te ponga en tu lugar Thank hey.